no existe un momento en el día en que pueda apartarte de mí y el viento parece nostalgia cuando no estás junto a mí no hay bella melodía en que no surjas tú hoy es el día de las madres me voy a conectar Tar, en parte de mi alma, ya nada me consuela, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, Mamita mía, estoy. Feliz Día de las Madres para todas las guerreras cubanas. Feliz Día de las Madres para todas esas mujeres que hacen el maravilloso milagro de la vida y del amor. Los quiero mucho. Estuve ausente una eternidad, porque fue una eternidad los días que estuve ausente. Fueron 48 horas, pero una eternidad. Felicidades a todas las mujeres de ustedes, a todas las madres de ustedes, a todas las abuelitas, a esas hijas que jovencitas ya tuvieron hijos. Gracias por esas felicitaciones. Se lo daré a mi querida Manolo. Ya le mandé los realitos a mi madre, a mis hermanas, a mi sobrina y a varias tías. Este, este, a este mes yo le digo el mes del hueco. Este es el mes del hueco porque me hacen un agujero negro en la economía todas esas mujeres de mi familia. Que, que, que da para armar una aldea de tantas mujeres que hay en esa familia. Marco Gómez, saludos de agua. Marquito, feliz, eh, gracias hermano. Siempre veo tu... Tu, tu saludo desde Aguascalientes, México. No crea que porque no te menciono no te veo. Los veo a todos, ¿ok? Gracias, Chili. Si tienes esposa, lo propio para la tuya también. Marco, ¿tú eres cubano o mexicano? Para todas las madres cubanas, felicidades especialmente para las madres de los presos políticos, por ese dolor tan grande de estar hoy ausente de sus hijos. La gente de, de Louisville, Kentucky. Ah, qué bueno, Marco. Ahí en Santa Clara está la loma de la... ¿Cómo se llama la loma esa de Santa Clara? La Loma de la Pijidí, bueno, eh, tiene un nombre la Loma de Santa Clara. Sería genial día para liberar a la isla cárcel hoy. Apareció Argemi. Argemi, felicidades para tu madre y tu esposa. Y para tus hijas si las tienes que son mamá. Que la pasen bien hoy todos ustedes. Gracias para Pembroke Pines, La loma del Capiro, exacto. Yo iba a decir la loma del Capiro, es del Capiro. Ahí estaba la torre de televisión. Es la única loma que hay en Santa Clara. Fuera de eso allí no hay nada. Saludos para Sandy, para todas, eh, tengo, lo, les hago extensivo un saludo a todos, porque si empiezo a hablar nombre por nombre, necesito tres directas, a todas, le mando un efusivo abrazo, un sincero beso, y las más grandes consideraciones de mi parte. Capucha, pensé que estabas en Cuba. Buenos días a todos y felicidades. Maestro, ¿dónde se encuentra usted? El Marquito, en, en la República Centroamericana de Honduras. Dice mi madre que ¿por qué no te quitas la máscara? Eh, ¿Quién es que me escribió eso? ¿Quién me escribió lo de la máscara? El agujero de San Agustín de Aguará. Tremendos plátanos que hay para allá para San Agustín, ¿te acuerdas? Yo iba con los camiones a cargarlos allá de plátano. Sebastián, hola capucha, hola Sebastián. ¿Quién me dijo lo de la máscara? Sería la madre de Argemi. Deja ver quién me puso lo de la máscara. Michelito Castaño. Angélica, felicidades especiales para todas ustedes. La canción de Orlandito para su madre, una belleza. Ya él me la había mandado hacía como cuatro días. Él es un muchacho muy espiritual. Para Ofelia Morales. Oh, Ofelia, tú no comprendes, no, no, no. Muy buena gente, la familia esa de Orlando Radel. Gracias, Sebastián. Yuli es una... Ah, se le mando un saludo a Yuli también, ¿ok? A todas, a Yuli también, especialmente a Yuli. El mambí desterrado. No te puede regalar por un momento de ira. Berlis, Berlis Ávila, gracias Argemi. Ah, dice mami que por qué no te quitas la máscara y no sales a decir a la calle, Díaz Canel, no tienes casa. Es sencillo, se señora, ya veo que usted salió tan patriota como su hija. Eh, no lo hago porque no quiero causarle a mi madre, una anciana ya moribunda ahorita si se quiere. No quiero causarle a mi madre un dolor enorme de ver a su hijo nuevamente preso. Mi, padre su mi madre sufrió los errores de mi prisión como nadie. Imagina que llegábamos, llegaban a Pinar de Río, le decían, no, los trasladaron para Camagüey. Y volver de Pinar del Río a Camagüey. Y cuando llegaba a Camagüey decía, sí, pero no tiene visita. Y volver para Manzanillo. Y cuando le daban la visita, eh... Le decían, sí, pero nada más le podemos pasar 35 libras. De los dos sacos de comida que me mandaba mi familia y me recogía al barrio, yo nomás elegía los libros, me quedaba sin comer. Para que la madre de Argemi me diga que yo me quite la máscara. Ya yo cumplí mi prisión política por el pueblo de Cuba. Lo hice en mis mejores años. Dejé mis mejores años es una carrera de relevo hoy le toca a los muchachos fuertes. no es que rehúse caer preso si tenga que caer, no es que para qué caer preso de hecho ninguno de esos muchachos debería estar preso pero bueno la patria es dicha de todos y es dolor de todos y Argemi te invitamos también para que seas parte del presidio político tú porque la patria también es para ti entiende Miguel Calveiro, ¿estás bien? Argemis Hernández, no infles más, Capucho. Buenas tardes, puro. Saludos desde Europa. El gato volador. Gracias, volador y gato. Sí, yo sé, Raulito Acando. No yo yo lo dije en la, en la primera directa mía, ahora tienes que gobernar sin careta ellos van a matar a todo el que se lo ponga ya ellos sacaron el rostro horripilante de una tiranía que es peor que la batistiana. todo el que haga ellos, ellos lo van a masacrar gracias por ese aprecio gato ellos a todo el que saque las uñas se las van a cortar. Y esa es la desventaja de vivir en una nación donde hay un pueblo desarmado, porque hay una desigualdad en la correlación de fuerzas. Ellos lo tienen todo y la gente no tiene nada. Así cualquiera gobierne y acaba. ¿Por qué? Porque tú me tienes amarrado a mí un palo y tú estás suelto dándome palo. Y es lo que pasa con esta tiranía. Todo el mundo está amarrado frente a esa tiranía. Ellos te matan, te encarcelan, te destierran, te despojan, te lo quitan, te humillan y te chantajean. Y tú no tienes ningún amparo jurídico, no tienes ningún amparo militar, nadie se preocupa por tus derechos. Es como que estar en un palo tú amarrado y otro lado te piñazo. Y después dice que te vence. Claro que te tiene que vencer. Eso hay que resolverlo a plomo limpio. Ir para allá con las armas. Ellos han campeado por eso. Porque nadie les ha hecho nada. Si, si cuando salen los hijos de ellos. Eh, para el mundo. A gozar en los yates. Hay un tín y se los lleva. les dice mira aquí los tengo. Se acabó. Se arruinan. Cada vez que van a salir. Tienen que mandar un ejército para sus hombres. Pero nadie les hace nada. Esto no es como la ETA. Ni como... Al-Fatán y que Israel le da un leñacillo y ellos le dan otro, aquí no, aquí es un pacifismo a conveniencia, por dinero, eso es lo que llevan es plomo y candela, más nada, plomo y candela, y tú me matas y yo te mato, y tú me coges preso y yo te cojo preso, y tú me secuestras y yo te secuestro, pero hace falta millonarios, Hacen falta millonarios que den dinero, porque eso se hace con plata. Y hacen falta patriotas. Personas que estén dispuestas a hacerlo. Como mismo las mismas operaciones de inteligencia que hace por el mundo. La Mossad, el M6, el M16, todas las agencias de inteligencia. También debió haberlo hecho en el exilio político cubano. Pero fíjate si el exilio político cubano, ese no sirve. Que el único hombre. El único hombre que se quedó como luchador con esa línea era Posada Carriles. Un solo viejito por el mundo, solo. En medio de un millonario opulento exilio en Miami. Un solo viejito por el mundo. Luchando contra el ejército de Fidel Castro. Preso cuatro años en Panamá, un viejito. Un viejito en Panamá, con 80 años preso. Por la libertad del pueblo de Cuba solito el viejito y entonces la protesta del 14 del 15 de noviembre en Cuba cuatro barquitos viejos fueron allá ay chicos A esa tiranía hay que entrarle con todo. Pero Milané, Milanés se pone a hablar y es la calaca, raca, raca. Que ahora. Pero, ¿dónde está el consejo para la guerra? A ver, ¿dónde está la guerra? Esa? ¿Dónde está la guerra? El día que desembarquen mil hombres armados allí con diez mil fusiles, tienen 10.000 reclutas en 24 horas. Si tú te hubieses tirado en caimanera con armas, todavía estuvieran para a tiro allí. Pero la gente no tiene nada. La gente no tiene ni una bicicleta para moverse. Una guerra sin dinero no se hace, mi. Sin recursos no se puede hacer una guerra. El poder del, de los Estados Unidos no está en su ejército, está en el presupuesto militar, 720 mil millones, más nada que eso. El país que duplique ese presupuesto militar desplaza a Estados Unidos como potencia militar mundial, más nada que eso. Tengo, ya mejor, ya, ya me quité las vendas. ya. Gracias, Chili. Sandy, un abrazo para ti también, mi muchacha. Buenos días. Feliz día a las madres para ti también. Todo no se puede hacer público. Yo lo sé. Yo lo sé en Carlito. Pero, pero, pero no avanza nada. Aquí no se concreta nada. Aquí lo primero que hay que hacer es tener un territorio nuestro. Todo lo que se concrete dentro del territorio americano, eso es aire frito y fracaso más, otro fracaso más. Imagínate, mijo. esto es una lucha de toda la gente, mijo. esto no puede ser un solo hombre. Jorge Mascanosa perdió la oportunidad de la vida. La gran oportunidad. Jorge, que tenía el exilio unido, no tuvo visión política para crear un territorio que nos perteneciera. Le dejaron la libertad de Cuba en manos de la potencia americana. Que Estados Unidos decidiera qué iba a hacer con la política de Cuba fue la sentencia de la libertad cubana. Más Claro que sí, Chile, y todo es mentira y muela. Yo creo que aquí lo mejor. Yo creo que aquí lo mejor que hay es que tengamos un territorio nuestro. Y si no quieren luchar los pendejos estos de hoy, sacar a todos los cubanos buenos y dejarle la isla esa que se hundan allí como, como quieran ellos. Remy, ¿qué enlace te voy a mandar si yo no tengo ni el link de este canal? Este canal es del Tocororo Mambi. ¿Qué enlace te voy a mandar a Remy, mi? Yo sé, yo sé. Tú le donas dinero, lo que hacen es comprar casas. Casa. Yo sé, tú una mano sin vergüenza todo. Con esta mano es sin vergüenza, no se puede hacer nada, mi. Claro que sí, pero ¿por qué nadie me hace caso a mí? Porque a esta mano sinvergüenza no le conviene ese cuento. Quieren gozar pa pa, pa pa pa tener mujeres y divertirse y beber. Y así no se puede, compatriotas, así no se puede hacer patria, mí. Eso es imposible, mi. Imposible. Aquí seguimos y seguiremos siempre. Sí, estaba. No estaba enfermo, me veía un machucón en un dedo y estaba cogiendo un reposo porque me dolía mucho. Ya, ya estoy mejor. Claro que mi mensaje no les conviene. Y así quieres tumbar la dictadura y ni canal tiene. Es que. El mensaje mío lo, lo transmite cualquiera, Argemi. Yo no tengo que ganar para hacer dinero aquí. No. Mientras esa situación persista, el destino del pueblo de Cuba no va a ningún lugar. Si yo tuviera mil millones de dólares, compraba una isla y me la llevaba a todos los cubanos para allí. Pero imagíname. Yo sé, yo sé, la, eh, yo no sé, pero a mí me da la impresión de que la gente en Cuba se va a revelar todo el mundo. Ese, ese, ese Eliezer es un sinvergüenza. Es el tipo más descarado que hay en la oposición. El Eliezer Áviles es un bandolero. Ese es el más bandolero que otra imagínate. Ese es el tipo más cínico que tú puedes encontrar ahí. Es un descarado. De toda esa gente yo me voy con Manuel Milané y con otaola Los demás, unos son mejores otros peores, con excepción de Ari Guibert, de Luisito Denner. Pero los demás son una mano bandolero. Los demás son una mano de bandolero. Sí, pero el problema de eso es que la gente lo sigue. Y hay miles de gente allí detrás de él oyendo ese cuento. Y eh, Culpable de eso no es él. Los culpables son los que están ahí oyendo el cuento ese todo el día. ¿Qué tú puedes hacer frente a, a personas que son... Inconscientes del problema que el pueblo de Cuba vive. La gente salió, resolvió su problema, le ayuda a resolver a su familia y ya se olvida de los demás. <tose> Yo creo que las madres cubanas se van a lanzar a la calle y por ese amor, por sus hijos, van a acabar con ese régimen. Y si no lo van a acabar, lo van a poner a que haga cambios profundos y drásticos. Este mensaje está en espera de revisión. ¿Y quién le pone la revisión a los mensajes? ¿YouTube? El pueblo cubano es muy noble, chicos, demasiado noble. Si ahí están todas las tiendas de ellos llenas de todo y la gente no les toca la, la propiedad, la gente prefiere que los hijos se les mueran de hambre. Han llevado a ese pueblo un grado de, de tolerancia y de inacción que ni para qué. Eso no tiene nombre. No creo que sean cobardes, Milsi. Creo que es una mezcla de, de indecisión con... Con nobles. Sí, yo espero que sí. Hay que ver qué es lo que va a pasar. Chile, ¿qué lancha armada van a llevar si apenas que compres una lancha estás preso? ¿Tú no ves que les vi y vela a todos los cubanos? <ríe> los cubanos están metidos en una ratonera dentro de Estados Unidos. Ahí no se puede hacer nada, mismo. Yo entré a felicitar a las madres y a decirle que estoy aquí. Por la tarde hablamos con calma que tengo que salir a resolver algo. Que le voy a hacer un motivito ahí a Manolo. Por la tarde hablamos con calma. Gracias por conectarse. Felicidades a todas las madres cubanas. Nos vemos sobre las 3, las 4 por ahí. Me voy que tengo que resolverle algo a mi mujer del alma. Cuídense mucho. Después con calma hablamos. Me conecté para saludar a las madres y para decirles que sigo aquí, ¿ok?